Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos los que están en este hermoso tiempo de estudio, de hechos, este tiempo de reflexión. Así que, qué bueno que vos puedas estar conmigo en este momento, compartiendo desde Facebook o desde YouTube, desde donde nos estés viendo. Te damos la bienvenida. Gracias por estar participando de este estudio. Y bueno, estamos hoy con el capítulo número 17. Capítulo 17 que para nosotros es un capítulo también muy trascendental, muy hermoso de la palabra del Señor. Un capítulo que, bueno, vamos a ahora leer eh, lo que nos dice la palabra del Señor, pero también vamos a estar compartiendo este tiempo de, de reflexión y, y esperamos que el Espíritu Santo nos pueda estar hablando. Entonces, sin más, ¿qué te parece si oramos en esta noche eh, para los que están viendo en vivo y, y si no en el momento en que estás allí desde el lugar donde estás? ¿Qué te parece si hacemos una oración? Y le decimos Señor gracias porque en estos días, en estos meses que estamos tocando este tema de Hechos de los Apóstoles, yendo a, a investigar, a, a profundizar un poco más en la reflexión de tu palabra, nos damos cuenta de que hay tantas cosas que estás haciendo, que hiciste y que seguirás haciendo, Señor. Y nos estás impulsando a ser llenos de tu Espíritu Santo, ser llenos del poder del Espíritu Santo. Gracias porque vos estás actuando en medio de tiempos difíciles, o sea, esos tiempos difíciles que atravesaron los apóstoles tiempos difíciles que estamos atravesando nosotros, pero que viene tu presencia a ministrarnos. Y Señor, te agradecemos. Gracias por este tiempo. Ahora, clamamos, nos ponemos bajo tu manto de, de autoridad, Señor, y resistimos toda obra del enemigo de nuestras vidas, de nuestras familias. Señor, oramos para que tu palabra pueda estar ministrándonos, pero también para que tu Espíritu Santo pueda estar trayendo convicción en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos de acuerdo con mis hermanas, con mis hermanos, en orar, en darte la gloria a ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, miren, vamos a estar eh, tocando hoy el capítulo número 17. A mí me gustaría ir ya a la palabra del Señor. Recuerden que estamos con esta versión de eh, la NTB, la versión de, eh, eh, de, de la Biblia que la verdad es que nos está eh, bendiciendo muchísimo. Y en la NTB dice así desde el versículo 1 en adelante, más tarde, Pablos y Silas, Pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días de descanso seguidos usó les, las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, «Este Jesús de quien les hablo es el Mesías». Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Pero ciertos judíos tuvieron envidia, entonces reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes, y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los había recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras, así que los funcionarios obligaron, funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tantos hombres como mujeres. Pero cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces, lo llevaron al concilio supremo de la ciudad, Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces, Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas. Vio que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a él. Pues él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, Queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban, estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. Bueno, este capítulo 34 es muy interesante porque nos muestra tres localidades o tres ciudades donde Pablo estuvo allí eh, predicando, donde Pablo estuvo allí hablando a, a diferentes públicos y vemos algunas características muy, pero muy, eh, muy, pero muy particulares. Vamos al, al PDF, ese PDF que eh, te he enviado hoy, ese PDF del, del eh, capítulo 17, que es ni más ni menos la recopilación de lo que nosotros tenemos en nuestros apuntes, nada más que eh, puesto en... Eh, en estas este, imágenes. Y comenzamos justamente con el versículo 1. Tesalónica. ¿Qué era Tesalónica? Era una de las ciudades más ricas e influyentes de Macedonia. Recuerden que en el capítulo anterior, en el 16, habíamos este, abordado ese tema de que Pablo había tenido esa visión de un varón macedonio que le decía que vengan para que los ayuden. Y bueno, allí en esa visión, Pablo entendió que esto era la guía del Espíritu Santo. Van a Tesalónica, o sea, van, eh, comienzan el, el, el ministerio este, en Filipos, y luego se trasladan a Tesalónica, otra de las ciudades más ricas e influyentes. Y eh, la verdad que en esta ciudad comienza a haber un lindo número de personas que eh, comienzan a escuchar, y no solo a escuchar, sino a creer en la, en, en la proclamación del Evangelio. Entonces, eh, la verdad que Pablo ve que hay prominentes eh, ciudadanos que comienzan a, a escuchar y se funda muy rápido la iglesia. Ahora, entre ese año 50 y 51, que son los versículos 5, 6 y 10, Pablo se tuvo que ir rápidamente por un tumulto, por una, por una situación que acabamos de leer y luego, más tarde, Pablo envía a Timoteo a Tesalónica para ver cómo estaban los cristianos. Luego Pablo escribe eh, las cartas de primera y segunda de tesalonicenses, que es para esta iglesia. Eh, cartas de ánimo, eh, cartas para rechazar el mensaje de los falsos maestros, cartas para, para fortalecer a estos cristianos. Seguimos. Eh, como Lucas permaneció en Filipos, mientras Pablo y Silas y Timoteo prosiguieron por la vía Ignacia, recuerden esa vía que estábamos viendo que eh, iba atravesando todo este, este continente y todo este mundo conocido, eh, hacia Anfípolis, Apolonia y Tesalónica, y es justamente en ese último lugar en Tesalónica que acabamos de, de, de hablar, surgieron los problemas, eh, y este es el ministerio en Macedonia, tuvieron que huir a Berea los enemigos que estaban en Tesalónica del Evangelio, este principalmente judíos, van a Berea, vuelven a hacer otro alboroto. Entonces Pablo viaja por Mar a Atenas y Silas y Timoteo se, Timoteo, perdón, se quedan en, eh, eh, allí en, en Berea para animar a los creyentes y luego los que fueron con Pablo vuelven para darles instrucciones a, a Silas y a, a, a Timoteo para que puedan unirse con Pablo. ¿Mm? Eh, ¿Por qué habla de la sinagoga? Fíjense que en el versículo 2 Allí este, habla de una sinagoga y que era la sinagoga, era el grupo de reunión de los que eh, eran judíos. Tenía que haber un mínimo de 10 judíos varones para que una sinagoga pudiera funcionar. Y como ya hemos visto anteriormente, la costumbre, la práctica, la técnica que tenían tanto Pablo como Silas como Bernabé eran ir a las sinagogas y a partir de allí comenzar a anunciar el evangelio. Lo que eh, comenzó a suceder es que eh, también escuchaban otras personas. Vieron que hablan los... Este, eh, quiero, no quiero faltar a la verdad, pero a ver, voy a leer bien el versículo. Perdón que ahí se va a, a, a borrar. Pero dice, como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir. Y resucitar de los muertos, decía este Jesús, de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, juntos con muchos hombres griegos temerosos de Dios. Ahí me quería detener un poquito. ¿Quiénes eran los temerosos de Dios? Eran los que eh, simpatizaban con el judaísmo sin ser todavía prosélitos, sin ser todavía judíos, este, eh, eh, ya eh, totalmente eh, aceptados. Eran temerosos de Dios, eran simpatizantes del judaísmo. Y dice, y un gran número de mujeres prominentes. Esta es la, la pura verdad que estamos este, trazando aquí. Eh, y esa, esa práctica que Pablo tenía sobre lo que eh, iba um, predicando, eh, le iba dando un buen resultado porque... Eh, ya vemos que muchas personas comenzaron a creer, no solo de los judíos, sino también de aquellos que eran este, simpatizantes y los gentiles también. Sigamos. Los versículos 2 y 3, este, Pablo utilizó eh, como argumentación principal los escritos del Antiguo Testamento. Él hablaba sobre los escritos y eh, desde, eh, desde ese punto de partida comenzaba a predicar de Jesucristo. Iba de lo conocido. A lo, de, a lo desconocido. O sea, le, les predicaba con las mismas eh, estrategias que tenían los rabí, pero eh, él los iba llevando a Cristo. Y eh, muchos, eh, muchos de los que estaban allí comenzaron a creer porque no refutaban lo que Pablo decía, sino que se oponían al cristianismo, pero no tenían una reputación, o sea, no, no tenían una refutación del de mensaje. Y evidentemente esto comenzó a causar esos celos y por eso, por esos celos y por el rechazo hacia el cristianismo, pero sin ningún tipo de argumentación lógica, comienzan a armar ese alboroto que termina expulsando eh, expulsando al equipo misionero hacia la ciudad de Berea. Eh, ¿Quién era Jasón Bueno, era la persona que hospedaba, apoyaba a Pablo y Silas en esa localidad y... Por eso, eh, por, por ser el, el hospedador, por ser aquel que eh, estaba eh, cobijando al equipo misionero, eh, se enfrentan a él y este, lo hacen pasar un muy mal momento. Él tiene que eh, pagar una fianza eh, para poder salir en, en libertad. Y la verdad que eh, el valor de Jasón tiene que ver con que eh, no renunció al cristianismo no renunció a su amistad o a su eh, admiración por, eh, por Pablo, por Silas, por Timoteo, sino que eh, él, eh, él, él se mantuvo firme y, y bueno, pudo terminar de salir en libertad. Y esto eh, fue algo interesante y por eso destacamos la vida de él. Ahora, qué tremendo que todo lo que estaba sucediendo, eh, lejos de... Eh, amedrentar y de hacer tener miedo a aquellos que se estaban convirtiendo, los fortalecía mucho más. Estos primeros cristianos estaban eh, naciendo desde la, desde la mayor oposición, eh, diríamos desde todos los eh, ámbitos, y estos eh, en esa oposición, en esa afrenta, se fortalecían y estaban naciendo como personas que eh, estaban casi eh, forjadas en la valentía del de Evangelio. y ¡Qué bárbaro que, que, que esto iba sucediendo! Porque la Iglesia, lejos de, de, de dejar de, de tener eh, personas que, que simpatizaban y que acudían a los pies de Cristo, eh, comenzaba a crecer aún más. Y yo creo que eh, esto nos viene muy bien, porque a veces nos preocupamos hoy, en el 2021... De las persecuciones, sobre todo, eh, sobre todo las persecuciones, eh, diríamos discriminaciones eh, no, no directas pero sí indirectas en cuanto a, al menosprecio que se tiene del de evangelio eh, o que se tienen de aquellos que profesan fe. Hoy eh, no es la moda tener fe, hoy no es la moda seguir a Cristo, hoy no es la moda creer en Dios, hoy no es la moda eh, tener eh, eh, una moral cristiana, no es la moda. Pero lo que sí podemos llegar a decir es que en este tiempo tan difícil y de una persecución eh, social o una persecución eh, eh, subrepticia, el Señor también puede comenzar a hacer lo mismo que hizo en esa iglesia primitiva, a forjarnos en fe, a forjarnos en valentía, a forjarnos eh, y a formarnos eh, en, en, en, ese, en esa batalla para que sepamos que las afrentas van a hacer que la gloria sea aún mayor. Y esto la verdad que nos, nos da un, un ánimo especial. Eh, ellos, los líderes judíos, el versículo 7, eh, nos habla de que no tenían argumentos, no tenían argumentos sólidos. Por eso tuvieron que dejar libre a Jasón y tuvieron que dejar libre a, a, a, a toda su familia porque los llevaron con toda su familia y tuvieron que pagar una fianza, pero no había una argumentación sólida. Y los, los romanos no querían alborotos, entonces trataron de hacer una una medida un poco paliativa para ambos lados, y lo dejaron libre a, este, a Jasón. Pero Pablo y Silas, como no querían seguir eh, provocando eh, desmanes, ni, ni tampoco ser eh, los propiciadores de, de, de alborotos y, de, y, y, y de, algunos, de algunos problemas políticos que después seguramente iban a tener, ellos toman una decisión de bueno, apartarse de Tesalónica e ir a otra ciudad. Entonces toman una decisión eh, bastante eh, sabia para no eh, acrecentar el, este, eh, el dolor y la, y, y la posibilidad de, de conflictos. Cuando habla acá de la fianza, eh, tiene que ver justamente eh, eh, eh, una fianza por su vida. ¿sí? No, no era una fianza porque le iban a embargar la, la, la casa sino que estaba pagando fianza para poder seguir sin ningún problema. Eh, aprovecharon los, este, como todos los políticos, aprovecharon esta situación y sacaron algo de, de rédito económico. Ahora, ¿qué pasó en Berea? Cuando van a Berea, ellos vuelven a ir a la sinagoga, o sea que había en Berea, en esta otra ciudad, había por lo menos 10 judíos varones que estaban habitando la ciudad, van a la sinagoga, comienzan a predicar, pero aquí la eh, cualidad de los de Berea era una cualidad muy interesante. Ellos no se rebelaron frente a las enseñanzas de Pablo, sino que comenzaron a evaluar y comenzaron a investigar si lo que decía Pablo estaba escrito, si lo que estaba planteando era una interpretación correcta. Eh, esta, esta actitud siempre se destaca de eh, esta ciudad, de los hermanos o de los, que, de los creyentes de Berea, que lejos de, de ponerse en contra, lo que hacían eran investigar. Y yo creo que esto es lo que estamos haciendo nosotros hoy. Hoy nosotros estamos tratando de entender la palabra desde el estudio, desde la reflexión, desde la investigación, pequeña pero investigación al fin, o por lo menos este, abrir los panoramas. Y esto nos da una mayor captación, eh, una mayor apertura al verdadero mensaje. ¿Y por qué hacemos esto? Porque no queremos correr el riesgo de eh, debatir o de rebatir probablemente palabra de Dios eh, ignorándola o aceptar cosas que no son de Dios como si fueran palabra de Dios. Cualquiera de los, los dos extremos eh, son nocivos y nos van a hacer mucho daño espiritual. Estudiar la palabra es lo que nos va a traer eh, una bendición y también nos va a traer un equilibrio para decir, bueno, puedo creer esto y esto otro, déjame que lo investigue un poquito más porque no me cuadra, no me cuadra en mi teología, no me cuadra en mi formación este, eh, eh, bíblica y yo necesito eh, aportar un poquito más de estudio ante esto. Así que qué interesante que podemos tener esta, esta postura de los hermanos de Berea, ¿Sí? Sigue eh, nuestro apunte y ahí vamos a ir eh, hablando acerca de Lucas. Eh, recuerden que en el, el, el estudio pasado, la semana pasada, hablamos acerca de Silas. Y ahora queremos destacar la, la posición, queremos destacar lo que Lucas hacía. Y Lucas era un médico, un médico que eh, estaba trabajando como eh, escritor, como secretario, como historiador, y era un médico que, eh, la verdad que nos dejó a nosotros eh, dos libros maravillosos. El Evangelio según San Lucas, y este libro que nosotros estamos eh, ahora estudiando, el libro de Hechos. Por eso, eh, vamos a ver que en su Evangelio, a mí me gusta algo que dice, ahí dice, en su Evangelio enfatiza la compasión de Jesús. ¿Eh? ¿Por qué? porque él tenía ese, ese eh, amor de médico. Él miraba a las personas con esa compasión, tratando de ayudar. ¿eh? Poquitos datos tenemos, acerca, por lo menos bíblicos, acerca de la vida de, de, de Lucas, pero lo que tenemos nos va mostrando un gran, eh, una gran persona, una persona que había creído, una persona que fue eh, eh, azotada eh, y que pasó los, mis, los mismos mismos problemas que pasó todo el equipo misionero. Y eh, cuando eh, Lucas eh, y se, se transformó en este gran historiador, eh, nos dejó un legado tremendo. Por eso la semana pasada eh, hablábamos de Silas y hoy eh, resaltamos la figura de Lucas y decimos gracias Dios por estos hombres que supieron encontrar un lugar dentro de un equipo misionero que estaba revolucionando gran parte de Europa. Gracias Dios por estas personas que se animaron a no disputar el liderazgo y a no disputar el protagonismo, sino que tomaron el lugar que les correspondía y cada uno fue sirviendo de una manera responsable, de una manera honesta. Las virtudes y los logros de Lucas, ¿sí? un compañero humilde, fiel, servicial para Pablo, fue un profesional educado, preparado. Como historiador preciso y cuidadoso fue el escritor del Evangelio de Lucas y del Libro de Hechos. Eh, las lecciones que nos deja la vida de Lucas, las palabras que dejamos para la historia serán la última semblanza de lo que somos. Mm, qué, qué linda frase esta, ¿no? Y aún las personas de más éxito necesitan el cuidado personal de otras personas. ¿sí? Así que eh, en esto estamos viendo los versículos eh, bueno, la excelencia se muestra por lo que hacemos cuando nadie lo nota. Los datos. Eh, lugar. Probablemente se encontró con Pablo en Troas. Obviamente la ocupación, médico, historiador, compañero de viaje. Quienes fueron sus contemporáneos? Pablo, Timoteo, Silas, Pedro. Eh, este, estos versículos claves que, que tenemos aquí dice eh, mucho de Lucas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas,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 Eh, se incluye eh, él en los escritos de Hechos desde el capítulo 16 al 28, pero también lo vemos mencionados en Lucas 1.3, Hechos 1.1, eh, Colosenses 4.14, Segunda de Timoteo 4.11 y Filemón 1.24. Filemón tiene un solo capítulo, podríamos decir tranquilamente el versículo 24. Después de Berea... También vienen los alborotadores allí, los de Tesalónica, los siguen a los discípulos, vuelven a alborotar a Berea, y entonces Pablo toma una decisión y dice, bueno, me voy a Atenas. Se va a Atenas, se va con este, algunos colaboradores, eh, deja a, a Silas y a Timoteo en Berea, y ahí mira la ciudad, esa gran ciudad, esa gran metrópolis de Atena, Atenas, perdón eh, ciudad filosófica, Ciudad que tenía este, una, un, un gran amor acerca de eh, todas las ideas contemporáneas y las ideas que podían llegar a, a, a traer algún tipo de luz acerca de lo que pensaban o de lo que creían. Y eh, mira esta ciudad, Pablo, y la visita y la, la transita y tiene una experiencia Maravillosa. Entonces, cuando él está en medio de esto, comienza a hablar acerca de Jesucristo, lo escuchan algunos este, notables, lo llevan al concilio de la ciudad y le piden que él pueda ser el que este, pueda estar anunciando esta nueva, esta nueva filosofía, este nuevo conocimiento. Ellos querían tener un poquito de eh, mayor información. ¿Quiénes eran los epicúreos y los estoicos filósofos? Filósofos que les encantaba estudiar eh, diferentes ciencias, diferentes artes, dominaban la cultura griega. Esencialmente los epicúreos creían buscar la felicidad o el placer era lo primordial en la vida. Eso eran los epicúreos, buscaban siempre la felicidad y el placer. Ahora los estoicos concentraban su pensamiento en los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y la razón. ¿Eh? Ellos reemplazaban sus deseos por el placer, ¿sí? reemplazaban. Eran muy disciplinados, muy disciplinados los estoicos, por eso los, tanto los epicúreos como los estoicos estaban interesados en lo que estaba eh, nombrando Pablo. ¿Mm? Eh, el consejo o el concilio de la ciudad eh, en, en la Reina Valera se le dice aerópago, eh, se reunió en una pequeña colina de Atenas cerca de la Acrópolis. Eh, Pablo se puso de pie y comenzó a hablar frente a lo más destacado de la ciudad de Atenas. ¿Mm? Entonces, eh, Pablo tuvo un público muy, pero muy prominente, un público muy, pero muy educado, un público que tenía conocimientos de muchas artes, mucha ciencia. Ahora, ¿por qué Pablo... Eh, eh, tuvo esta, esta destacada, eh, este destacado mensaje, discurso, que para algunos dicen no tuvo un gran resultado, pero para otros sí dejó un gran resultado. Eh, y fue eh, algo maravilloso porque Pablo estaba preparado. Pablo estaba preparado, él había estudiado los pies de Gamaliel, eh, vino de Tarso, Tarso era una ciudad eh, donde tenían... Eh, diferentes eh, centros de estudios, lo que podríamos decir hoy universidades, o sea que era una, una ciudad donde había mucho conocimiento, eh, se había convertido en rabino Pablo, por eso conocía mucho de las escrituras y Pablo tenía una sólida formación académica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos tenemos que ser como Pablo y que todos tenemos que tener una formación académica? Creo que no, pero sí todos podemos procurar siempre conocer un poco más porque Dios nos puede llevar a lugares donde tengamos que argumentar de una manera un poco más precisa para poder llegar a los corazones de personas que no se van a dejar eh, convencer fácilmente con eh, algunas palabras que nosotros ya las tenemos casi como incorporadas para llegar, eh, para, para anunciar el Evangelio del Señor. Por eso Pablo tuvo que tomar una estrategia y, y esa estrategia que, que tomó Pablo fue una estrategia muy bien pensada. Fue llevarlo desde lo conocido, la misma estrategia que llevaba siempre, a lo desconocido. Fíjate que cuando él comienza el mensaje, él comienza hablando eh, de los dioses que ellos eh, adoraban. No se dirigió o no eh, conversó acerca de la tradición o la historia judía, sino que habló de lo que ellos estaban conociendo. Entendemos nosotros que eh, cuando habla de este dios desconocido, entendemos de que los atenienses, los griegos, eh, tenían respeto por eh, tratar de no ofender a ningún dios. Eran muy politeístas, creían en muchísimas divinidades y por eso eh, este monumento o esta, eh, esta representación a ese dios no conocido fue el argumento principal de Pablo. Eh, donde no estaba de acuerdo obviamente en el politeísmo Pablo, pero eh, pudo llevar el, el Evangelio o pudo llevar el conocimiento de Jesucristo eh, a través de este argumento que pudo canalizarlo y que lo terminaron escuchando, no hasta el final, pero lo terminaron escuchando a Pablo y que fue de mucha bendición. ¿Por qué digo que fue de, de, de bendición? Porque eh, si bien es cierto de que este Dios no conocido no era... No era eh, o, el, el Dios de los judíos, sino que era este, una simple excusa para tratar de no tener maldiciones. Eh, Pablo estaba presentando a, al mismo Jesucristo a personas que estaban totalmente desviadas de la fe y lo hizo. Y tuvo resultados, porque algunos eh, historiadores o algunos exégitas bíblicos, algunos estudiosos, algunos teólogos, dicen, no, Pablo no, no, no tuvo un gran, este, eh, una gran aceptación en Atenas. Es verdad, pero hay que decir que eh, tuvo resultados porque allí también se formó una iglesia. ¿Mm? Eh, su mensaje... Aparentemente eh, estuvo inconcluso porque dijeron, bueno, vamos a escucharte más tarde. Algunos se comenzaron a reír cuando habló de la resurrección. Eh, obviamente que su, eh, su filosofía politeísta no la quisieron cambiar, pero Pablo continuó, habló y tuvo un resultado. ¿sí? Tuvo personas que lo siguieron y que escucharon el mensaje del de Señor. Como se rieron algunos, otros buscaron más información, pero un grupo, un grupo para algunos pequeños, pero un grupo al fin, creyó. Y esto es lo que nosotros nos tenemos que eh, mentalizar. No siempre vamos a tener resultados exitosos. Por ahí en Tesalónica tuvo mejores resultados. Eh, en, en, en Berea seguramente tuvo mejor resultado eh, el mensaje de los apóstoles. En Atenas tuvo un, un resultado un poco más bajo, un poco menos espectacular. Pero hubo resultados. Y esto es como, la, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? ¿Eh? La parábola que, que, que va creyendo, el, el que va sembrando y que va cayendo en diferentes eh, tierras o en diferentes eh, estados de, de la tierra. Y, y bueno, pero cuando cae en buena tierra, tiene fruto del 30, del 60 y del 100%. Aunque no siempre tengamos el 100% de fruto, Vamos a tener del 60 y si no vamos a tener del 30, pero siempre va a haber un fruto cuando sembramos la palabra de Dios. Por eso yo creo que eh, es tan bueno que tanto vos como yo eh, tengamos esta eh, posibilidad de siempre predicar el Evangelio del Señor. Siempre, siempre predicar el Evangelio. Dios tiene un propósito para que tanto vos como yo podamos anunciar. No interesa si... Eh, eh, nuestro público es eh, alto, eh, es un, un público muy educado, o es un público con este, una, una masa de, de gente demasiado grande. No interesa, sea una o muchas personas, lo que tenemos que hacer es hablar. Pablo estaba eh, convencido de que Dios lo había llamado para que él sea un instrumento en sus manos. Timoteo, Silas, Lucas conformando un grupo de colaboradores entendían de que Dios los había llamado. Y vos y yo estamos entendiendo en este día, en este tiempo, en estas eh, semanas que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a su servicio. Y no siempre vamos a tener el mejor eh, recibimiento, la mejor apertura a las palabras eh, que, que, que el Señor quiere que digamos. No siempre. A veces vamos a tener Mayor aceptación, a veces vamos a tener menor aceptación. Pero Dios va a seguir haciendo su obra, su Espíritu Santo va a seguir tocando vidas. ¿Qué te parece si oramos y cerramos este capítulo 17? Hermoso capítulo que, donde vemos el, el avance del Evangelio en tres lugares estratégicos. Tesalónica, Berea y Atenas. ¿sí? En este segundo viaje misionero de Pablo, segundo viaje que estaba teniendo una... Eh, tremenda guía del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es el que estaba diciendo, tienen que ir por este lado. Y yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me esté guiando y que te esté guiando a vos hacia dónde tenemos que dirigirnos, cuáles son las estrategias, cómo tenemos que predicar y siempre diciéndole, Señor, usa nuestras vidas. Oramos. Gracias, Dios, por esta hermosa oportunidad que tenemos junto a tus siervas, a tus siervos. Que Estamos compartiendo esta palabra. Gracias porque vos estás hablando de una manera tan particular a cada uno de nosotros. Gracias porque eh, aunque no veamos los resultados que queremos en todas las oportunidades, siempre tu palabra trae fruto. Siempre lleva ese fruto porque es tu palabra. No son nuestras estrategias, no son nuestras eh, opiniones, no son nuestras capacidades. Es tu palabra la que se encarga de hacer que, que cada persona pueda eh, ir teniendo esa vida en ti. Es tu Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, por eso nuestra tarea es anunciar. Nuestra tarea es predicar. Nuestra tarea es ser eh, vasos útiles en tus manos Y acá estamos Señor Acá estamos con todos nuestros defectos Con todas nuestras limitaciones Con todas eh, nuestras eh, preocupaciones también Pero estamos aquí los que te decimos Queremos ser tus hijas, tus hijos, tus siervos Aquellos que tienen ese fuego sagrado del Espíritu Santo Para anunciar a otros De que vos sos el que nos trae salvación Gracias Jesús, porque en este tiempo tu evangelio sigue creciendo y va a crecer aún más con tus hijas, con tus hijos encendidos en el fuego del Espíritu Santo. Va a crecer mucho más. Gracias Jesús. Nos ponemos en tus manos. Bendecimos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga. Gracias por estar viendo este video. Gracias por estar eh, estudiando juntos este libro maravilloso de hechos. Y se vienen capítulos cada vez más interesantes, más desafiantes, más eh, llevaderos. Gracias por eh, todo este tiempo y bueno, que el Señor te esté llenando de su presencia. Nos vemos el próximo martes. Chao.